De elegir, porque es, uno abre y cada, cada libro es un mundo tan particular, eh, pero de algún modo si se quiere el criterio eh, de cierta elegancia y humor eh, muy, muy, muy elaborado que, que a mí me hace reír en voz alta mientras leo, a un ritmo de trepidante, o sea, hay un, el, el, la secuencia es el capítulo que es la L de la misma noche y es el momento eh, donde el adulto pero niño recuerda el momento en que ve eh, en la casa de al lado a su propio padre, bueno, es como, tiene, elegí como algo que fuera, esto es más como un momento de exploración, ¿cómo podemos centrar e imaginar con él detalles de ese desembarco, de esta misión? a una situación que para mí se lee al borde de la silla <risa> este, digo, es eh, un ritmo trepidante Bueno, eso fue mi, mi por qué elegí este fragmento eh, Antes de leer breve, lo de... con relación a... Digamos, yo no me acuerdo, no, no, no, no puedo... hice un gran esfuerzo para tratar de saber cuándo nos habíamos empezado a, a, a frecuentar, pero en realidad eh, más allá de los encuentros en La Plata, en los espectáculos, un cosí que fueron a ver, el lo o, o alguna vez fui, me acuerdo, en Tolosa, que es un, no sé, fui especialmente a, a a Uno y al club, que está ahí en Uno y, 530, 500, y 531, y un, 31, eh, a comer con él y pero en realidad, porque éramos unos frecuentadores de Facebook, digamos, esta cuestión de, nos habíamos hecho una especie de fanáticos que nos queríamos encontrar en Facebook, y no nos pasó a todos, creo que esto, yo pensé que era como, no me que no, que lo hacía como todos, todas. Estoy tratando de recordar, ¿no? Hay cosas que tengo que agradecer profundamente, al ¿no? pueblo es que él me hizo gancho con una obra, por ejemplo, o sea, todas las cosas del mundo, de Diego Manso, porque una obra que a mí me gustó muchísimo hacer y que hicimos en el Pairo, porque, porque Leo me dijo, Diego, que era un amigo común, escribió una obra extraordinaria. Me dijo, ¿te la pasó? Me dijo, no me pasa el material. Bueno, yo le digo, entonces ahí vino todo un contacto. Sí. Eh, se le extinguió, digamos, un, una relación entre un autor y un director y fue bárbaro su momento. No pero lo que más recuerdo son nuestros diálogos generalmente ligados con el pasado y esto a mí me, me ponía muy contento y a veces me tomaba como, como el viejo que soy que recuerda cosas entonces mm -hmm. me decía, che, lo estás escribiendo en Senada, o sea, en el tronío pasaba esta cosa o, o había cantantes españoles y tal hizo tal cosa en tal momento yo tengo una especie de memoria que, que casi del comienzo del siglo XX <risa> no sé muy bien por qué eh, yo soy mayor que, que un ceregrán creo eh, me, me, me encontraba buscándole información para hacer pasar, para hacer pasar que yo en realidad eh, tenía esa información a, en la punta de mi lengua y en realidad lo que hacía era buscarle después te, en un ratito te digo y mientras tanto buscaba desesperadamente la información para que él creyera que yo tenía información en la punta de mi lengua, ¿no? pero me gustaba mucho ese, ese vínculo y además, bueno, hay algo que no, creo nos unió muchísimo fue una amistad que ambos tuvimos con una gran persona que trabajó como Mariana, que fue Alberto Chidano que creo que en algún lugar fue el que... Sin haberlo sabido, Alberto nunca nos, nos unió en, en la vida. ¿no? Y bueno, aquí estamos. L. 1976. Dejo la perra a un lado, empiezo a subir la escalera y al otro lado del muro veo el patio iluminado. El patio de las cupas, Y mi padre que patea la puerta de la cocina. Rodeado por detrás Por toda la patota Ellos, tan elegantes Y él en ropa de cama Ellos jóvenes y altos Y él viejo y ha ¿Con qué expresión en los ojos Tras los anteojos negros? ¿Aprobación o burla. No lo sé Bajé, sigiloso, huí No puedo ser como ellos No quiero ser como ellos No debo ser como ellos No habría querido ver lo que vi mi padre forcejeando con ese picaporte y pateando la puerta, reteniendo la hoja de tela mosquitera que se vuelve contra él, como el ala de un pájaro. Su furia que conozco, pero su cara es otra, porque él ya no es él. Cuando vuelvo a entrar en casa, mi madre aún está en la vereda. El tipo la ha dejado sola, pero ella no se anima a volver adentro, a escabullirse dentro, a ver dónde me metí. ¿En dónde está mi padre? ¿Qué pasa con nosotros? Pero temo que lo haga y me siento al piano. ¿Cómo podría decirle lo que vi? Si al menos estuviera ella también enajenada. La cara de mi padre cuando patea a la puerta. ¿Por qué no piensa en nosotros? Me siento en el taburete y me pongo a tocar. Que nadie más la haya visto es mi único consuelo. Bach, polonesa en sol mayor, para Ana Magdalena. Es eso lo que toco, o lo que viene a mí a fuerza de costumbre, porque casi no he tocado otra cosa en un año, y porque solo podría tocar esto, ahora que solo puedo pensar en lo que ocurre al lado. La cara de mi padre pateando la puerta. La judía. Igual que en las películas. Igual que en Ana Frank. Pero él nunca ha querido ver esas películas. A la historia la escriben los que vencen, dice, Y dice que él la vivió. Y no necesita ver películas hechas por los norteamericanos. Dice que los judíos van a dominar el mundo y que Hitler murió. Alemania murió cuando quiso pagarlos. ¿Cómo que la viviste vos? Dice mi madre. ¿Viviste en Europa? ¿Era judío vos? Él se cierra, pero aún se digna a deslizar que una vez, cuando murieron, el Gas P conoció a su capitán. ¿Qué habrá querido hacer jabón con tanta cabecita negra? Dice mi madre. Y con un gesto burlón me da a entender una vez más que él está loco. Pero ya la e, que ya en la esma lo llamaban el chivo porque se chivaba por cómo se agarraba a golpes con sus compañeros, a la menor provocación. Él se calla, como protegiendo del dolor su propio secreto. Un secreto de esa vinculación imprevista con Hans Langstorff por terror de conocer ese secreto me acostumbré a esquivarlo, y cada vez que sale el tema de los judíos, temblando, lo distraigo. No es difícil, él sabe muy bien que callar es cubrir a los nazis hasta el día que puedan volver. Pero, Dios mío, ahora sé que ese día es hoy. Es tan breve esa pieza, recomienzo, da capo. Repetir, repetir, dice Madame Pipón, que ríe porque entiendo que debo empezar de nuevo y no ensayar y ensayar. Cuando vuelvo a casa y repetir y repetir, hasta que el dedo uno toque la tecla dos sin que la mente lo ordene, hasta que cada nota llegue sola a relevar al que calla, hasta que vaya propia de un rincón de tu cerebro, el rincón en que ahora me refugio para escapar de mi padre. Mi padre empujando la puerta de la cocina, manoteando el picaporte, aceptando patadas que aún me parece oír. ¡Bram! ¡Bram! Mientras nosotros, atrás, lo miran arrobado. ¿Estás canto qué? ¿Que el gato viejo de enfrente a la rata judía? ¿Una de aquellas rabietas del chivo Bazán? Una vez, llenó un auto, divisó en la vereda a un electricista que le había hecho mal un trabajo y frenó en la calle y se bajó a trompearlo. Ahí nomás, en la vereda, y aún escuchando un grito que le pedía piedad y los gritos de mi madre que le pedía que parase, cuando vio que la cara del tipo se llenaba de sangre, se bajó ella también, dejándome a mí en el auto y en medio de la calle, gritando aterrado de que también la mataran. Aterrado de que también la mataran a ella. Yo tendría unos cuatro años. Y otra vez, una noche, escuché desde mi cuarto como los dos discutían y que se amenazaban y cuando no aguanté más y corría a interrumpir, lo sorprendí enarbolando un sillón en lo alto, dispuesto ya a tirárselo a ella, que gritaba, rentando por el piso. ¡Pero qué haces, malísimo! Le grité y lo detuve, como por pase mágico. ¿Me separo? Me preguntó mi madre al día siguiente. Y yo dije que no, no porque no quisiera. Me daba terror ser yo quien decidiese. Y desde entonces creo que debo intervenir. Cada vez que oigo alzarse sus voces, invento cualquier cosa para entrar y distraerlo, esa es mi función, pero cómo distraer a toda la patota, toco el piano, sí. una vez más, tercera, repete, repete, Me decía Madame Dupont. hasta que sea la pieza la que obre su sentimiento y no su sentimiento el que fuerce la pieza, y recuerde que va en el clave, no puede expresarse sentimiento alguno, un perfecto refugio. Mi padre que forcejea con ese picaporte que asista patadas a la puerta de la cocina. Si encuentran ahí a alguien, ¿qué le harán? ¿Qué le dirán? ¿Cómo podré soportar la vergüenza? Una vez, hace poco, después de que pelearon, me esperó agazapado tras la puerta de la cocina. Es como dicen en la televisión, cuando se acaba el amor empieza la agresión, me dijo. La amenaza, el peligro, no me dejaba imaginar en qué consistiría esa... Agresión. Y no lo sabré ahora si entran a la casa y le encuentran a Diana. Pero a mí, ¿qué me harán? Ya no sabría arriesgarlo, Porque entiendo que él me haya obligado a dejar la escuela de estética, que me haya llevado un día al Instituto de Cultura Alemana y me haya preguntado si quería estudiar aquí, y que se, había, que se haya entristecido cuando dije que no, que prefería tocar el piano. Pero. ¿Por qué me preguntó el día que encontré un álbum de música hebrea que me compré en Aquila Música si quería convertirme al judaísmo? ¿Por qué dije que sí? ¿Por qué sentí que sí? ¿Por qué me ilusioné con la idea de volverme judío? ¿Por qué no insistí después cuando mi madre se enfureció al enterarse de semejante locura? Quizá cuando las pupas vuelvan y encuentran su puerta rota, crean que soy como él. Yo no podré morir con ellas en el campo. Ya no seré como Ana, y ese será el castigo. Repete, repete, no hay... pero ya no hay excusa para seguir tocando. Alargo cuanto puedo el acorde final para no oír el silencio. No volver a ser, yo mismo, una nota perdida en los ruidos confusos de la noche, según una partitura que nunca se entera. Dios mío, qué vergüenza. ¿Qué diré cuando mi madre vuelva adentro y me pregunte qué pasa? ¿Qué es eso de tocar el piano mientras otros se juegan? ¿Qué dejaste solo a tu padre o al menos no me definiste? La miraré pensando, porque no tengo palabras que cuenten lo que vi. Eso que pasa al lado, mamá, es nuestra derrota. Lenta, sigilosamente, despego las manos del teclado. Un tipo detrás de mí, ha estado escuchándome y tose para que me vuelva salto y me mira fijo y taca en mano lindo, me dice lindo y un ruido lo distrae ahí sí vuelve mi padre ¿sabe él que lo he visto y que sé demasiado? si lo sabe o lo ha olvidado o no le importa su orgullo, tu postura que ya sea inolvidable me esclarece yo parezco salido de una película yanqui, una mala película, a favor de los judíos. En fin, es una ficción que es casi como decir, de una fantasía o de una mentira. Pero él viene de un pasado secreto y muy real que revivió esta noche. Por eso siempre decía, del nazismo, lo viví, aunque no, no haya estado en Alemania. Sí, es la realidad que parecía no conocer la que ha venido a buscarlo, y lo ha conquistado, lo ha invadido. Isa también, cuando ahora vuelva, él dirá, mi pibe me avergüenza, castíguenlo. ¿Y cuál será el castigo? Me echarán del cubículo secreto y empezará la vida, y saldré a un mundo horrendo sin lugar para mí. Pero cuando mi madre llega entonces y nos mira, por Dios, se paraliza, porque esa mirada de mi padre, ¿no es la misma que tengo después de haber tocado. Por eso cuando los tipos por fin se van y se cierra la puerta, ella, azorada, nos pregunta ¿qué hicieron? y se siente excluida. Nunca le hemos parecido a tal punto padre e hijo.